considerados en algunos actos delictivos donde llevas un proceso, no depende de la Secretaría pero de otras instituciones que le llevan un proceso judicial, de tal manera que es una causal para que el individuo de causa se baja. De estos 400 ¿cuántos han sido consignados por algún delito, señor? No tengo un número exacto, pero ahorita debemos tener un promedio de unas 8 personas que están ya este, procesados, vinculados en, en, pues en alguno de los sedes. De, ¿Delitos de alto impacto? Eh, no de alto impacto, sino ha sido por algún evento de de corrupción algún tipo de denuncia de extorsión o de ese tipo de, de eventos ¿no? los desaparecidos ¿Pero? han incrementado policías no. que tengan desaparecidos? no no tenemos policías desaparecidos ¿Nunca? o sea desaparecidos como tal que tenemos individuos que ya no se presentan a trabajar, pero están localizados pero que en el, durante actos del servicio nos hayan se extraído robado secuestrado policías el que estamos nosotros aquí no ha sucedido no, no.